Bueno, si eres de los que les gusta personalizar las cosas, como a mí, les mostraré cómo personalizar su inicio de Photoshop. Pero antes quiero recordar si apenas ves mis videos y eres nuevo en YouTube, te recomiendo que te suscribas a YouTube, ya que es más práctico, y no olvides también agregarme al Facebook. Bueno, a lo que vamos, primero necesitas descargar un programa llamado Restorator, no sé exactamente para qué sirve, pero con este programa logré cambiar mi inicio, descargamos instalamos, no pide número de serie, ya que es gratuito, bueno, ten en cuenta que para esto necesitas tener conocimiento en Photoshop, ya que lo necesitarás para modificar tu inicio, una vez instalado vamos a lo que sigue. En la interfaz de inicio del restaurator, vamos a File, después a Open, buscamos la carpeta donde se instaló nuestro Photoshop, Disco local C, Archivos de programa, Adobe, Adobe Photoshop CS6, y buscamos un archivo DLL llamado, PSR, y lo abrimos. Doble clic en pngf y buscamos el nombre de splash Backroom para tener un archivo de él solo arrastrenlo al escritorio Inclusive está el otro inicio del Photoshop, pero este tiene otro nombre, también pueden modificarlo, pero recuerda esto, tiene que tener el nombre de Splash para que haya efecto de aplicación, ¿entendido? para aplicar el nuevo inicio clic derecho sobre ella así así tú y reemplazamos en mi caso mi archivo a reemplazar este en escritorio bueno guardamos y cerramos y abrimos nuestro photoshop perfecto así se mirará nuestro photoshop les gusta bueno inténtelo. este fue mi tutorial rápido, espero les haya aclarado eso del inicio personalizado, espero poder hacer nuevos tutos, tengo una computadora pero eso no quiere decir que estoy de regreso 100%, pero lo intentaré, bueno me despido, saludos de Nobu Sandus, conocido como, Samus. Sensei.